Saludos INA. Estamos acá presentando el blog www.inatesting.ticoblogger.com, el cual fue asignado como trabajo de investigación en el presente curso, de internet, a presentar en diciembre del 2012. Si estás viendo este video es por alguno de los motivos siguientes. Primero. Pues eres el profesor, ingeniero, José Luis Mizcaino del Instituto Nacional de Aprendizaje, a quien le brindo una cordial bienvenida. Y como segundo motivo está la mera curiosidad. Jajajaja. Ja, ja, ja. Saludos compañeros, son todas y todos bienvenidos. Esto pretende ser una especie de introducción sobre los contenidos que podrán ser encontrados en el presente sitio en cuestión, lo cual es pura especulación pues no existe base fija o idea constante y este vídeo ha sido realizado antes de hacer publicación alguna, pero subido como cierre o conclusión del mismo. Al blog se le puede catalogar como una especie de diario de actividades cotidianas. También pueden visitar el canal en Youtube o el perfil en Google Plus donde encontrarán este mismo vídeo y algunos rellenos en general. Pues bien, comencemos con la presentación, espero la disfruten. Pues bien. Como ya se dijo, este blog no guarda ningún tipo de línea o temática específica, o en particular. Posiblemente con mucha tendencia en el área de la informática, pero bueno. También se le podría considerar de contenidos variados, pero carentes de profundidad. Como también pueden ser actividades personales, pero que permitan ser documentables. Y por el otro lado, podríamos ver algunas pruebas en la máquina que están pendientes por hacer con algunos sistemas operativos. Como por ejemplo, acá en este programa, el BitTorrent. Estos dos sistemas operativos están prontos a terminar de descargar. Son de núcleo Linux y posiblemente basados en Ubuntu. Pero esta aparentemente es de tipo portable. Esta otra es alguna clase de modificación, de la anterior, realizada en España. Acá mismo tenemos disponible Debian 6, y en algún rincón debería estar el Ubuntu 12. Estas dos igualmente de Kernel Linux. Volvamos un momento por este lado. Me gustaría hacer un paréntesis, y hacer hincapié en la importancia de colaborar e incentivar el libre flujo de los datos y la información por la red. Entre las posibilidades de cada uno, además de tener las herramientas necesarias, por supuesto, es importante destacar que todas y todos somos capaces de compartir los recursos digitales y conocimientos por la web. Como por ejemplo, los torrents y sus diversos programas disponibles, son una forma práctica de hacerlo. Acá aún tenemos estos archivos conectados y disponibles. Inclusive esta añeja versión de Adobe After Effects. Y de igual forma lo estarán estos otros, al terminar de bajar. Muy bien. Retomando la presentación. Todas las anteriores y posibles pruebas estarán enfocadas en buscar la posibilidad de emular los paquetes Adobe. Con la herramienta WineHQ. Y ver cuál corre mejor en el tipo de máquina que tenemos disponible. Todo un pedazo de reliquia. Las suites Adobe, son posiblemente la única barrera, que por lo general, nos impiden a la mayoría pasarnos al software libre y sus sobradas ventajas. Así que por aquello, acá tenemos, en última instancia, un Windows 7 a mano. jiji. De cualquier modo y por lo visto, no nos queda más que leer mucho e investigar. Ya sean las formas de seguir evadiendo licencias y craquear programas. O buscando alternativas. Con esto me despido, esperemos que no se presente ningún problema de capa 8 a lo largo de todo el curso y además poder seguir viéndonos en estas mismas aulas y mantener el contacto entre todos nosotros. Éxitos en el examen final, un excelente fin de curso y fin de año. Las mejores vibras.